Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más acá a mi canal de YouTube. Bueno, y hoy vamos a estar hablando de lo que tiene que ver con esta. Con esta noticia, ¿no? Que está en la página de World of Tanks, de Wargaming. Eh, y tiene que ver con el tema de lo que estuvimos hablando un poquito ayer muy muy por encima muy rápidamente el tema de los proyectiles explosivos y la nueva revisión que se está haciendo sobre este tema en el sandbox para los que no sepan el sandbox es un es como un servidor de prueba bien eh, que está que es una, una versión anterior a lo que es o un paso eh, previo a lo que es el common test bien. Eh, y el Common Test, a su vez, para el que no sepa, es un paso previo a lo que es el juego. O sea, viene el, viene el, el Sandbox o, o también llamado Super Test, después viene el Common Test y después viene lo que nosotros vemos como juego en el día a día. Muchas veces las cosas que salen en el Sandbox eh, después no se ven reflejadas en el, digamos, en el Common Test ni en el juego, entonces eh, solamente quedan en meras especulaciones. Pero bueno, vamos a ver, por lo menos esto es una idea que Wargaming está trayendo acá a las puertas de, de, del juego Y que bueno, que nos la hace saber, entonces vamos a analizarla a ver qué onda, ¿bien? Bueno, la próxima interacción de las pruebas para la reconfederación de la munición está por llegar Y Watt te necesita otra vez, en esta ocasión tendrás la oportunidad para probar ciertas modificaciones Fundamentales a las mecánicas de daño de los proyectiles HE, o sea los explosivos, ¿bien? los que usan los cañones gordos por lo general, y si no, eh, aquellos que deciden cargar esa munición. Eh, pero por lo general se usa para matar un, un, un enemigo que tiene muy, muy pocos puntos de vida, o eh, para tratar de penetrar algunos tanques con torreta hiperdura o, o que ya vienen predeterminados para usarlo así, por ejemplo el KB-2, que es un cañón gordo, por decirlo así, un cañón de 152 como tiene el... Eh, creo que el chatbanzer recién tiene, por ejemplo, uno de 170 milímetros bueno, los cañones gruesos, digamos más pesados del juego, ¿bien? porque hay que reequilibrar los proyectiles HE? Durante las dos interacciones anteriores de Sandbox, probamos algunos cambios en las mecánicas de los dos tipos principales de munición de nuestro juego estándar y especial ok, o sea, la P... Y la APCR sería o la HIT. Renovamos los parámetros de los proyectiles estándar, tras lo cual la demanda de los eh, especiales también sufrió cambios. Los cambios durante las pruebas anteriores de Sandbox estaban destinados a dar más popularidad a los proyectiles estándar y reducir la efectividad de los proyectiles especiales. Ok. Dichos cambios se integraron correctamente y ahora estamos preparados para avanzar un paso más en el proceso de reequilibrio completo de la munición de World of Tanks y rediseñar los proyectiles H, O sea, los explosivos, ¿no? Mm. No podíamos olvidarnos de ellos, ya que cualquier cambio aplicaremos a las mecánicas de proyectiles estándar y especiales hubiese afectado eh, a los de alto poder explosivo inevitablemente. Ok. Bueno, seguimos adelante. Eh, dice que los cambios De las interacciones de sandbox anteriores La revisión de los proyectiles estándar y los cambios en los puntos de vida De todos los vehículos del juego Funcionaron bien, o sea que Es probable que se incluya Atento con esto, porque esta es una noticia que Tiene que ver y que va a afectar al juego No afectar para mal, digo Para bien también, o sea, van a subir No sé si van a subir, van a cambiar los puntos de vida De todos los vehículos del juego No sé si los subirán Eh... Bueno, actualmente solo estamos probando las mecánicas para infligir daño con proyectiles HE, explosivas a bordo de tanques estándar. Esto no aplica a los proyectiles de las artillerías autopropulsadas o HESH. En caso de recibir resultados positivos con las pruebas sandbox, bueno, estará en la próxima interacción. Bueno. Eh... Las mecánicas para infligir daño con proyectiles explosivos son complicados, hay que realizar un par de cálculos, echémosle un vistazo a los detalles. El proyectil HE alcanza el blindaje y la penetración se calcula en función de si el blindaje se penetró o no. Si se penetró el blindaje, se calcula el daño en función del daño nominal total. Si no se penetra el blindaje, el daño también se calcula pero solamente por la mitad del valor del daño nominal. O sea, el 50% del daño. A continuación se calcula el punto de aplicación de daño en resumen, se escoge un punto débil en el radio de la esfera de impacto. Uh -huh. El valor de la mitad del daño nominal se reduce de manera proporcional al grosor del blindaje junto con otros factores, que no sabemos cuáles son, en el punto de aplicación de daño. Asimismo, el cálculo del daño varía en función de si se montaron protecciones antifragmentación. Porque para eso están, supuestamente, que o se tendrían que revisar eso también. El tema de las protecciones antifragmentación contra... Ya que te gastás 750.000 créditos, que es lo que puede llegar a valer un tanque entero... una plancha de antifragmentación súper pesada para un tanque pesado de niveles altos... Lo mínimo que podría hacer es funcionar, por lo menos. Entonces... Eh, y protegerte de, de... A ver, vos estás relegando... Hay gente que tal vez no se da cuenta de esto, pero digo... Vos estás relegando, por ejemplo en un tanque pesado, eh, ponerle la ventilación, o ponerle eh, el apuntamiento mejorado, o no sé, lo que quieras, la barra de carga no creo, porque sí o sí hay que ponerla, pero vos estás relegando algo cuando vos estás poniendo la plancha antifragmentación, porque tenés tres huecos nada más, con lo cual si la estás poniendo tiene que servir, o sea, tiene que, tiene que tener su utilidad, no puede ser que te caiga un bombazo de artillería, y igual te quite 600, si tenés un 50% más de protección contra... O depende, un 30%. Pero digo... O sea, tiene que funcionar la plancha. Eso tienen que revisarlo. Gente de World of Tanks, gente de Wargaming. Por favor, les pido. Eh... Luego de dichos cálculos obtenemos el valor del daño total. Bueno. ¿Qué problemas dan los proyectiles HE, los explosivos, actualmente? A ver. Nuestros jugadores apenas usan proyectiles de alto explosivo, como opción de munición estándar para infligir daño de forma eficaz esto suele ser el caso al manejar vehículos con calibre de 150 milímetros o más respecto de calibres medios e inferiores los proyectiles HE se usan para lo siguiente reiniciar el progreso de captura, o sea cuando vayas capturando le tiras una explosiva y pegue donde pegue, va a resetear la base a diferencia de la AP o de la PCR si la PCR o la P rebota, no reinicia la base, en cambio el explosivo siempre genera algún tipo de daño. Eh, asestar el golpe final a un enemigo con pocos puntos de vida o con poco HP. Eh, si le quedan unos pocos puntos de vida, no le vas a tirar una P y una PCR porque puede que rebote. Por ejemplo, en la torreta de un S7 le quedan 50 puntos de vida, no le tires de estar torreteando, no le tires a P o a PCR porque vas a rebotar seguro, tiene una explosión en la torreta y chau, adiós. Infligir daño, la otra es infligir daño en una situación en la que resultaría imposible hacer uso de otra munición uh -huh. No sé cuál sería una situación en la que sería imposible usar que, que te quedes sin munición O sea, que te quedes sin AP o sin APCR eh, Por otro lado, la efectividad de los proyectiles HE en calibres medios o inferiores es muy baja, sí, obvio y el uso de los HE en las situaciones citadas anteriormente no garantiza un resultado positivo. Bueno, pero es un juego, obviamente no. A su vez, los proyectiles HE pueden causar una gran cantidad de daño a vehículos con poco blindaje. Decímelo a mí que tengo el 50-100. Me cae un bombazo de la arty, o o veo la... me... un Tipe 5, un Tipe 4 y saco como... Me, me escabullo, me escondo, porque al... por más que sea un pesado, te cae un bombazo de arty. y me va... Una vuelta no hace mucho, hace, no sé, un mes, ponele. Estaba con el 50-100, pesado de Tier 8 francés, pesado entre comillas. Me cayó un bombazo del arte y me bajó. Creo que tiene 1400 puntos de vida, me bajó 1300. De la M53 o de la T92, no me acuerdo. Creo que de la M53. Tier 9. Um, los valores de daño infligido siempre varían. Bueno, bla bla, bla bla bla bla bla bla bla bla. Bueno, quita del valor de penetración de los proyectiles HE. Así es, queremos eliminar la habilidad de penetrar el blindaje de los proyectiles explosivos. Queremos eliminar la habilidad de penetrar el blindaje de los proyectiles HE. Si las pruebas dan resultados positivos, retiraremos el parámetro penetración del blindaje de los proyectiles HE. Inicialmente los proyectiles HE contaban con esa característica para simular las mecánicas de daño de forma más realista. Pero como mencionamos anteriormente, los proyectiles HE de World of Tanks rara vez se usan para infligir daño de manera eficaz aún siendo hábil para apuntar, no hay garantía de poder penetrar o infligir grandes cantidades de daño, queremos evitar que el valor final de daño se disperse de más, teniendo en cuenta que los jugadores no pueden predecir si infligirán un valor de daño nominal, un tercio del total o nada en absoluto, ya quieren sacar la penetración del blindaje Eh, vamos a ver, no sé Cambio de las mecánicas de distribución de daño en el radio de explosión Si un proyectil HE no penetraba el blindaje El sistema ha un cálculo de acuerdo con la fórmula de daño Desde un 0,50... Eh, bueno, no nos vamos no, a meter en la fórmula que un kilómetros Y se es aburrida más el video En resumidas cuentas, cuando un proyectil HE no penetra el blindaje Durante el juego actual, la mitad del daño nominal del proyectil Se reduce inmedi inmediatamente Y a continuación, el daño disminuye en función de la distancia al centro de explosión ok con las nuevas mecánicas este, estos proyectiles no penetrarán el blindaje y por ende el método de cálculo ya no será necesario tras el ¿Y requil... pero cómo hace daño entonces tras el reequilibrio el daño se distribuirá a lo largo del radio de explosión y variará desde 1 en el centro hasta 0,1 en el límite para realizar el cálculo se usará el daño nominal total de un proyectil o sea para, vamos a verlo, dale Reducción del daño nominal. Teniendo en cuenta lo anterior, ya no es necesario que los proyectiles HE inflijan dichas cantidades de daño nominal. Por lo que reduciremos los valores considerablemente en función del calibre del cañón. La proporción de daño y el calibre específico también sufrirán cambios. La proporción de daño y el calibre específico El daño base de los cañones de gran calibre. YouTube Me, me, me está preocupando esto porque yo tengo el seres 100 A veces lo uso, no lo uso mucho igual, pero quiero saber por qué. Es un tanque que está recontra hiper limitado por el cañón. O sea, lo único que tiene es el cañón y el blindaje no, porque te, te entran todos. Te tiran todos Hito, APCR y te entran todos. Con lo cual el blindaje no sirve. Y lo único que tiene es el cañón. Si el cañón se queda sin daño, tiene el horno. No sirve para nada el chatón Eso me preocupa. Entonces dice, la proporción del, del daño y el calibre específico también sufrirán cambios. El daño base de los cañones de gran calibre 150 más solía ser inmenso. Ahora, el aumento de daño con calibres crecientes será inferior y más consistentes. En la siguiente tabla podrán comparar los valores de daños antiguos y nuevos de los calibres principales del juego. No quiero ver. Los parámetros pueden variar. No quiero calentarme en el video. A ver, boludo, a ver, a ver. ¿Eh? Calories 76, 90, 105. El Chatman CR100 tiene un, ciento, un 17 centímetros. Un 170 milímetros. O sea, estaría entre 150 y 183. Por eso, porque no sacaba ni 8,90 ni 9,50. Sacaba un poquito más. Sacaba 1100, creo, más o menos. 1100 de promedio. O 1000. Entre 1000 y 1100 de promedio. Y la 183 sacaba 1150. entiendo, la verdad yo no lo entiendo no, no sé, antes sacaba 1750 la FB-215B-183, ahora va a sacar 480 el JetPanser es 100, antes sacaba por... vamos a tirar los números que están acá en la tabla, antes sacaba 950, y ahora va a sacar 330 no sé, no entiendo chicos yo la verdad que no lo entiendo, no sé, déjenme en los comentarios el que entienda cómo se maneja esto la verdad que yo no lo entiendo 480 al valor nuevo. Porque este era el daño que tenía antes el JetBan CR100, ponele 950 para tirar, para tirar números redondos. ¿Y ahora qué? ¿330? No entiendo. No, no, no puede ser que sea así, ¿no? Que un 150 mm va a sacar 300 de daño. Con una explosivo. Con el nuevo sistema el daño se calculará desde 1 en el centro hasta 0,1 a lo largo del límite. La diferencia fundamental entre el sistema nuevo y el anterior gira en torno a la densidad de la explosión. que se reducirá incluso a corta distancia del centro de la explosión. El daño disminuirá considerablemente, si ya lo veo, de 950 a 330. Especialmente cuando más cerca estés, eh, pará, la efectividad de la explosión se reducirá. Especialmente cuanto más cerca se esté del centro. En consecuencia, los proyectiles HE causarán una cantidad de daño inferior a los módulos internos y externos, así como a la tripulación. Cambio del algoritmo de seguimiento y el daño mínimo. El daño causado será más predecible tanto por la retirada de la penetración como por los dos componentes siguientes. Cambio del algoritmo de seguimiento. Localizar puntos para infligir daños a varios grupos de blindaje, módulos y tripulantes. Al algoritmo actual le de cuesta detectar los puntos débiles más evidentes si los proyectiles HE pueden o no causar daño alguno. Ok. El nuevo algoritmo encuentra los puntos de cuestión de forma más fiable y precisa que el anterior. En otras palabras, la probabilidad de detectar... Un punto débil en el blindaje enemigo es más alta y se calcula con más precisión. Pero el daño infligido es inferior. Está bien, entiendo lo que dice. O sea, vas a poder pegar... Vas a poder pegar, por ejemplo, con la explosiva. Vas a poder asegurar el tiro. Pero si antes también asegurabas el tiro con una explosiva. El daño, por lo menos. No sé, Yo sigo sin entender, no entiendo. La habilidad de infligir daño mínimo debido a las mecánicas de explosión más detalladas El daño infligido de este modo nunca será alto, pero la probabilidad de causar al menos un porcentaje de daño mínimo, por ejemplo, va para prevenir la captura de una base y hasta casi un 100% se impacta en el blindaje o el módulo y lo dañan aumentará. Mecánicas de, explosión. Las mecánicas de explosión. Las mecánicas de explosión incluirán tres componentes. Esquirlas por la detonación del proyectil, astillas en la superficie externa del blindaje y radio de explosión. Bueno, ¿qué sucederá con los proyectiles HE cuando estos cambios surten efecto? Los proyectiles HE causarán menos daño por disparo. Hasta un 75... Entre un 66 y un 75% del valor de daño anterior. Pero no... Menos. Menos daño por... hasta... Claro, o sea, un 75% menos de daño De lo que hacía antes O sea, antes sacabas 1000 Hoy en día vas a sacar 250 Más o menos Por el promedio, 250-300 eh... Bueno, también es verdad Hay una cosa, ¿no? Por ejemplo Cuando vos tirás una explosiva con un cañón Grande y Le tirás a una torreta Sacás vos más o menos, sabes que le podés sacar, por ejemplo con el Japan Cerecian, lo tengo porque lo tengo muy presente por eso hablo del Japan eh, le tiro la torreta de un IS-7 que es una torreta durísima y le puedo sacar más o menos unos 300 350 más o menos te, te manejas dentro de esos valores eh, lo que pasa es que hoy en día, que me dice? que voy a sacar o sea, voy a asegurar esos 300 o sea, quiero redondear el concepto Voy a terminar causando ese daño A esos 350 que hoy en día Estaría haciendo porque A ver eh, Supuestamente con la explosiva El Japán Cerecien debe estar haciendo unos No sé, 1300 Ponele, 1400 debe decir no Daño con munición explosiva Penetración tiene 90 Entonces eh, Obviamente nunca sacas esos 1400 Creo que nunca en la vida saqué tanto daño con eso Si sí he sacado 600 700 con toda la furia Pero eh, Rebote creo que no, no, no rebote nunca Con explosiva, pero acá te dice que va, va, Vamos a bajar ese ese daño Digamos, ¿no? Pero es más seguro que lo hagas O sea, vamos a terminar asegurándonos Esos 350, 400 que, que, les, que Yo le hago al IS-7 en la torreta Van a ser más precisos De, que, de hacerlos, digamos es casi imposible que haya casos en los que el daño no se inflija cuando una munición HE golpea el blindaje excluyendo el blindaje espaciado, obvio. De esta manera se mejorará el comportamiento de los proyectiles HE, por ejemplo, al prevenir la captura de la base, los proyectiles HE comenzarán a usarse más. Ahora no solo serán efectivos en calibres grandes, pero también en calibres pequeños y medianos. Sí, no sé, depende. Los vehículos con poco blindaje ya no recibirán tanta cantidad de daño por penetración. De todas maneras, recibirán más daños que los tanques con mucho blindaje. No, eso ni hablar. Pero no una cantidad triplicada. Bueno, es lo que yo les decía del, del 50-100, el pesado francés de Tier 8. Una artillería me sacó 1300. Me cagó literalmente, y lo digo con todas las letras, me cagó la partida. Venía haciendo una buena partida, me estaba matando a un par, tenía proyectiles en el tambor y 1300 de un tiro. No sé, echaba un, un clic y me bajó 1300, me parece un poco mucho. ¿Cómo creemos que se usarán los proyectiles HE reconfigurados? Queremos aumentar más el impacto de la utilización de los proyectiles HE. En pocas palabras, estarán en desventaja si solo disparan proyectiles HE en su lugar deberían reservarlos para las siguientes situaciones de juego en las que serán mucho más útiles, reiniciar el progreso de la captura eh, asestar el golpe final a enemigos, como siempre y movilizar a los vehículos enemigos la probabilidad de rastrear e impactar de rastrear e impactar un módulo externo de los proyectiles HE rediseñados es más alta bueno amigos, hasta acá hasta acá hemos llegado con el tema de la munición. O Se me ha hecho más largo porque la verdad es que yo no, no lo había leído a esto. Eh, lo estoy analizando acá en vivo y estoy reaccionando acá en vivo. Espero, sinceramente, que funcione. La verdad es que no sé. Ver, no, no sé. No puedo emitir una opinión porque no tengo bien en claro lo que, lo que pretenden hacer. Sí, entiendo perfectamente que quieren reducir el daño del proyectil eh, HE. A ver. Voy a traducirlo a mi propio idioma. A ver. Hablo conmigo mismo y digo... A ver... Eh, lo que pasa es que hoy en día... Vuelvo al caso de Japan 100 Porque es el que tengo más fresco. Tiene penetración 90 y daño 1400... Por tirar algo, no me acuerdo bien... Pero creo que es 1400, ponele... no, Con 90 de munición explosiva... Bien... Entonces, en vez de que tire fruta... De que tire cualquier cosa... Ese 1400 que no lo va a hacer nunca en la vida... Porque realmente no lo hace... Entonces, ¿qué dice Wargaming? O ¿qué dice la gente de World of Tanks? Bueno, entonces al Japan 100, no te vamos a poner que diga 1400 arriba con penetración de 90. Tal vez puede que siga penetrando 90, pero en vez de, de, de tirar fruta de que va a ser 1400 y no los hace nunca en la historia de la humanidad, vamos a hacer de que haga 400, pero más garantizado. Me pare, no me parece mal, si es así, no me parece mal. O sea que, que, digamos que sea más concreto el número más realista me parece hasta bien incluso. Eh, porque realmente es lo que hace de daño. No sé si hace 300 de daño. Depende de la situación también. Pero también tiene que ver con esto. Con el tema de... Este es un caso extremo. El de 300 de daño. Yo creo que va a ser más. Si por ejemplo. agarras, por ejemplo. A un tier 8. A un mediano de tier 8. Por la cola. Por el culo. Y le metes Con el ya de decir, Una explosiva. Y yo creo que le vas a tener que meter. Un buen, un buen pedazo de daño. No creo que le hagas 300 de daño. No voy a estar recargando 23 segundos. Para pegar 280 No creo Pero bueno, no sé, todo esto eh, habrá que verlo Habrá que verlo en el tema del sandbox Y, y, y bueno A ver cómo, cómo va funcionando Che, de paso para que vea las noticias Porque había una cosita más, ya que estoy eh, Aprovechenlo porque creo que era mmm, por Fin de semana de fiebre de experiencia Joya Uh, uno de, uh, Bueno, los que tienen la posibilidad de comprar oro o adquirirlo Uno de oro vale 40 de experiencia Siempre creo que vale 25 Así que... Oh, sí, creo que vale 25 Así que eso está bueno Vamos a activar la misión de fin de semana de experiencia por 1,5 O sea, hay más experiencia Uh, no me da que tengo que entrar de vuelta Bueno, ya fue Nada, ni en nomás. <risa> Después lo hago uh, Así que acá tienen misiones, misiones de fiebre de experiencia Tienen un montón de cosas acá para verlo 30.000 50.000 de experiencia 15.000 Está buenísimo, así que Métanle pila con este tema de la, Del fin de semana de coso De fiebre de experiencia Porque está muy, muy bueno y van a poder Levantar la tripu a pleno Si, si tienen 50.000 de experiencia, ¿sabes qué? Te viene re bien, chabón Y vas a poder sacar rápido el tanque que le sigue en la rama Porque, nada, 50.000 de experiencia Es un montonazo bueno, amiguitos queridos, les mando un saludo enorme desde aquí, espero que hayan disfrutado el video, espero que lo hayan entendido y que les haya quedado un poco más claro que a mí, por lo menos el tema este de la munición premium, de la munición, premium, de la munición explosiva que se viene dentro de muy poquito y bueno amigos, que tengan una, un hermoso fin de semana, seguramente voy a estar subiendo video más, más adelante, no sé si hoy capaz que tal ¿vale? vez suba un videito ahí. o mañana, pero bueno amiguitos, muchas gracias por estar ahí. Dejen un buen pedazo de like Suscríbanse al canal si aún no lo están Y nos veremos en la próxima Chau chau